Hola qué tal amigos de YouTube, hoy hablamos sobre la una loca teoría viral que circula por el internet, está dando de qué hablar, esto luego de que miles de usuarios en redes sociales se comenzarán a preguntar qué pasará el 23 de abril del 2023, día que según la teoría, se desatará una tormenta solar sin precedentes y que podría llevar a la humanidad a la edad de piedra como consecuencia. La supuesta teoría viral supone un aumento en la actividad solar que significaría un apagón de toda la tecnología como la conocemos, provocando que se llegue a apagar el Internet debido a las altas temperaturas que alcanzará la atmósfera. Nos va a decir Jaime Maussan la amenaza en la planeta Tierra en 2023 este año chico para comprueben la teoría solar la edad de piedra. Hace apenas unas horas se manifestó una gran tormenta solar categoría X. Afortunadamente, el sol se encontraba de costado, es decir, la mancha solar. Sin embargo, en los próximos días quedará de frente a la Tierra en un momento en que nos encontramos en el perihelio, es decir, más cerca del sol de lo normal. Y por tanto, será extremadamente riesgoso que se pueda presentar una gran tormenta solar en los próximos días. Es necesario ya desarrollar un sistema activo, una alerta solar que nos permita saber con la anticipación necesaria cuando se aproxima a nosotros una gran descarga del sol. Aquí le presento la información. Ayer, lunes 9 de enero de 2023, a las 13 horas con 50 minutos, hora del este, se produjo una gigantesca explosión en nuestro sol, la llamarada, que se originó en una mancha solar conocida como AR3184, alcanzó la clasificación X1.9, siendo la clase X la más poderosa. A pesar de que la mancha solar, que dio origen al fenómeno, no apuntaba directamente hacia la Tierra, se registraron fallas temporales en las telecomunicaciones en Centro y Sudamérica y el Pacífico. De acuerdo a los astrónomos, en los próximos días, debido a la rotación del Sol, esta peligrosa mancha apuntará hacia la Tierra, por lo que debemos estar muy atentos. La mancha, AR3184 forma parte de un grupo de tres grandes manchas solares, que tienen el potencial de crear devastadoras tormentas solares, que podrían dañar severamente nuestros sistemas eléctricos y de telecomunicaciones. Esta es la segunda ocasión en lo que va del año que se genera una gran explosión solar, ya que el pasado 5 de enero se produjo una llamarada clase X1.2. En aquella ocasión, proveniente de la mancha solar, AR3182, ha llamado la atención de los astrónomos la reciente actividad en el astro rey, esto a pesar de que aún faltan un par de años para que en el año 2025 el sol alcance el pico en su actividad en un ciclo que se repite cada 11 años. Seguiremos al pendiente de la actividad de nuestra estrella, el sol, ya que en un mundo que es cada vez más dependiente de la tecnología. Es tan solo cuestión de tiempo para que una gran tormenta solar nos afecte. Información para Tercer Milenio 360 Internacional que vi en el ses día en el TikTok fue el enero de 2023 de este año para que vean el video de TikTok. Según algunos científicos de la Universidad de Osborne, prevén que el 23 de abril del año 2023 habrá una tormenta solar con radiaciones extremadamente altas, dando un 23% de probabilidad a cada ser humano de sobrevivir. Esto ha derivado una teoría viral que circula por el internet y está dando de qué hablar. Luego de que miles de usuarios en redes sociales se comenzaran a preguntar qué pasará el 20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 del poder del internet para mantenernos a salvo. De ser real, todo se trataría de una tormenta solar que ocurrirá luego de que el sol cumpla un ciclo, y algunas de sus capas se desprenderán por el cosmos, esparciendo una temperatura sumamente alta. Los primeros en caer serían los satélites, dejando incomunicada la mitad de la población mundial. Después, los animales se verían severamente afectados por la radiación y las altas temperaturas. Esto ocasionaría un mayor deshielo en los polos, provocando mareas más altas. El cielo se cubriría de cenizas debido a los incendios desatados por toda la potencia del sol alrededor del mundo ocasionando una noche infinita. La humanidad podría parecer cáncer de piel si se expone a los rayos del sol en ese estado, y se podría quedar sin luz eléctrica, pues los cables quedarían completamente derretidos por el calor, lo que supondría un caos para la sociedad como la conocemos. Las baterías de nuestros equipos tecnológicos perecerían y el internet se apagaría. No habría modo de que se restableciera, provocando un cataclismo sin precedentes. Claro, todo esto si la teoría se consolida. Es verdad que dicen los científicos de la NASA que va a ocurrir en el 23 de abril de 2023. ¿Y tres comenten eso, lo que dije, chicos, o será mentira. Que dicen los científicos, chicos, mi nombre es Coco Bandicootn.